habréis visto de, de otro vídeo el tren está dividido en varias secciones y vamos a ir por partes lo primero que vamos a limpiar va a ser la zona principal que es como una especie de salón ya lo hemos medio despejado para un poco poner todo, todas las cosas que vamos a usar y bueno va a ser un poco duro porque está lleno de polvo hay muchos objetos el suelo está hecho mierda básicamente así que vamos a ponernos con ello porque aquí hay trabajo Muy bien. Lo que hemos encontrado es un Walkman, me queréis catimar en gastos. Tío, es que, está la mierda tan pegada y me pone tan nervioso que le he dado tan fuerte Esto que, es que no puede ser, tío O sea, es que esto no me puede pasar a mí Tú, es que voy a tener que ir ahora Es que literal que debajo de eso estás en pelota O sea que, o lo arreglas o estás mega jodido Bien, pues primera sala completada, ya hemos terminado Yo creo que ha quedado un resultado bastante aceptable, ¿no? O sea, es que ahora quien venga va a flipar porque está, vamos, a ver, no está limpio del todo porque necesitaríamos una semana entera para esto, pero joder, para estar aquí unas orillas está bastante bien, por lo menos se respira se respira limpio. Quedan dos salas importantes, una que es el dormitorio y otra que es el taller. Uno de los dos va a limpiar cada una. Vamos a echarlo a piedra, papel y tijera y luego a la moneda, a cada cruz para ver qué se lleva cada uno. Y para verlo tendréis que ir a su canal para verlo completo, así que es una oportunidad Importante para que veáis todo lo que es el tren en general. Un... Pedra, papel o tijera? Pedra, papel o sí. Me toca lo que caiga en la moneda. Eh, lo que es el castillo este va a ser el dormitorio. El cara que es el número, el taller. Vale. ¿Sí? Entonces. Pues lo que salga te va a tocar. Vale. Ha salido. Oh, dormitorio. Shit. ¿Y eso sí. qué era? Pues el dormitorio. ¿El dormitorio? Sí. Vale. Vale, pues a Miguel le ha tocado lo que es el dormitorio, por lo que yo me voy al taller. Recordad, si queréis ver el dormitorio, pasad por su canal. Vamos al taller. Yo creo que el cabrón del Miguel ha tenido suerte porque esto está más lleno de mierda, o sea, comparad, esto está con grasa, polvo, hay muchas herramientas, y él en definitiva solo tiene dos literas. Es que mira, está aquí ya limpio, tío. Yo si que, que limpio esto... dice, pero si esto mira, está lleno de... Mira, la cosas. cama yo ya cuando vine a dormir la limpié casi. Ay, cabrón, es que eso es un spoiler ¿Qué? Tío, pero... Que no, que no, que aquí mucho curro, cabrón, venga ¿Y esta lata misteriosa que ha aparecido? ¿Qué? Ha aparecido una lata de gasolina no sé qué coño es esto. Y qué, qué raro, ¿no? Aquí hay fantasmas. ¿No será que hay un fantasma trayéndome su mierda a mi cuarto? ¿no? <risa> Tío, ¿qué cosas dices? Anda, <risa> <risa> ¿qué cosas dices yo? No bueno, entiendo, cómo como puede haber tanta ropa aquí: unos pantalones, aquí como unos zapatos. No sé, yo creo que ha sido un buen trabajo y vamos a ver el, el antes y el después. Ahora es más agradable venir al tren y encontrarte lo que está en una situación más limpia. Se nota que está abandonado pero en un mejor estado que antes que estaba todo tirado lleno de polvo. No durará esto para siempre pero por lo menos unos días y para futura gente que venga en fechas cercanas a las nuestras, pues bueno, se lo encontrarán un poco mejor. Llevamos desde las 5 y media, son las 11 por lo menos, ¿no? 10 y cuarto cinco horas aproximadamente hemos sufrido calor hemos sufrido el horno de este tren hemos sufrido respirar sobre todo tú que tienes bastante sí. peor el tema que de hecho ya te da igual pero estás en puro pecho porque Puto no tienes, tío madre mía qué tronco tengo unas ganas de quitarme de...